Julián Cháver, así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Juli? Hola, Julián. Marcela Navarro, Sergio Suárez, te saludan. ¿Cómo te va? Sergio Suárez, el nominado, Julián. No, nunca me habían Pero... dicho señor del móvil. Señor del móvil. Señor del no móvil. No sé si es algo que me gusta o me hace sentir un, un abuelo el señor del no, móvil. ¿Cómo no, están? No, no. bueno. Queriendo saludarlos. Viste igual, Juli, tampoco tenés 20. Señor. Somos sea, un señor. ya. No, no tengo 20, eso está claro. <risa> <risa> Digo. Esto que hemos dicho en otras notas, todo lo que mueve Vendimia y un mundo dentro del mundo, y ya el rulo va a ser 360 para que veamos la gente que llega a ver a esta hermosa agrupación que se llama Chacay Manta, que hacen ballet folclórico argentino, danzas argentinas, folclore, están cumpliendo 50 años. ¿Y qué tiene que ver con Vendimia? Ellos se llaman Escuela de Vendimia porque de ahí salen muchos de los bailarines de Vendimia. 50 años de trayectoria y es un talento de exportación. Vamos a hablar de que hay sedes hasta en Estados Unidos de Chacaimanta llevando nuestro acervo, nuestra cultura. Gabriela Testa, quien saludo, que ahora es legisladora, pero ella viene muy del palo del turismo y de la cultura. ¿Te gusta hacer estos reconocimientos? Porque es lo que vos viste, lo que ha visto mucha gente. Es el semillero de nuestra Vendimia a nivel danza, a nivel baile, Bueno, y hoy reconocidos sus 50 años en la legislatura. Así es, este, hemos tenido el honor de hacer un reconocimiento a la trayectoria de esta escuela de Vendimia que forma no solamente a bailarines, sino también a gente que trabaja en los oficios vinculados al montaje de los escenarios de Vendimia. Eh, y a, a toda la, la, la parte técnica. Así Por que, eso se llama Escuela de Vendible. Correcto, porque es más allá de, del tema de las danzas y de todas las, las, las, las manifestaciones de la danza, y además de haber formado este, artistas, eh, lo hacen en forma solidaria, trabajan en los barrios este, eh, vulnerables, este, dándoles una ocupación en el tiempo libre a los chicos, una ocupación maravillosa que se puede convertir en su profesión, como es ser bailarín, eh, por lo cual la verdad es que hay que felicitarlos por esa razón, reconocerles la trayectoria y también de alguna manera reconocer que son eh, promotores de nuestra fiesta, porque tienen 14 sedes en la provincia, tienen tres sedes más fuera de Mendoza, una en Tierra del Fuego, una en Buenos Aires y otra en el Chaco, que tienen visitantes del Chaco y también nos exportan al mundo, porque eh, tienen, es una frase que decíamos hoy, exportando eh, artistas al mundo, porque hay una sede en Nueva York una en Chile y una en Uruguay, así que promueven nuestra fiesta y son naturalmente los custodios de la vendimia. Esa es una, ese es un homenaje que, bueno, la verdad que hoy nos acompañaron en varias autoridades en, la, en esta actividad y, y bueno, eh, ha sido nuestra misión reconocer, eso, eso hace la legislatura, distinguir personas que le aportan a la sociedad y en este caso qué mejor que una escuela solidaria. Merecido homenaje, gracias Gaby, empiezo por el fundador. Magallanes, muchos Magallanes. Digo, cuando eran flacos en la primaria, no le decían, ahí viene el estrecho de Magallanes. Es malísimo, pero lo tenía que hacer. Hola. Ya nos damos besos. Este señor, Enrique Oscar Magallanes, el fundador hace 50 años en el barrio... ¿Olivares estaba? Eh, no, San Martín. En el barrio San Martín. Junto con ella. Junto con ella, no, junto con... alguien tengo que tapar. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo dijiste acá? Hay que hacer una escuela de danza, danza folclórica. Sí, en el, el tiempo era un poquito más permitido que ahora no vivir, ¿no es cierto?, un poco más agitado como estamos ahora. Pero y se dio con unos compañeros de baile que salieron de la vendimia, hagamos esto, ¿no es cierto?, y, y hagamos cultura dentro del barrio. Una escuela de vendimia, aprender a hacer todo en vendimia, desde el baile, desde los oficios, qué interesante. Sí, sí, muy interesante para nosotros y tener este logro, y gracias a que nuestra familia, ¿no es cierto?, ha lo ha seguido paso. ha seguido en los pasos y que perdure así más beneficio para la cultura eh, de los pequeños y grandes también. Algo habrán hecho mamá y papá para tener, choque los cinco, para tener estos hijos. Sigo por acá, Enrique Oscar, cualquiera de los dos nombres te viene bien, como Oscar. tu padre Oscar. <risa> Una sede de Chacaimante en Nueva York me llama mucho la atención. ¿Cómo se dio? La verdad que se da de una forma, es una forma graciosa de la forma que se da, porque vamos a Nueva York con Sergio y entonces Sergio decide volver a Mendoza y vemos pero culturas de todo el mundo en Nueva York, entonces dijimos nosotros acá falta el grupo argentino, entonces por qué no formar bailarines folcloristas argentinos, bailarines argentinos, porque realmente no son argentinos los niños. ¿Cuántos años llevas por Nueva York? Eh, 23 años claro, ya tenés, Tiene un acento muy, muy loco Pero bueno, funciona bien Funciona sí. perfecto la ¿Te llama que... la atención la vendimia a nuestros bailes? ¿Tenés público? ¿Tenés gente que quiere aprender? Eh, hay público eh, La verdad que somos el único grupo folclórico Que hay en este momento en Nueva York Y sí llama la atención Porque es el único grupo argentino de niños Niños que bailan. Bueno, cierro con Sergio, que es el director actual, que estás con esto, creo que le hiciste, que le hiciste imagen, si no lo ponemos. ...de la provincia de Mendoza, distingue a la Escuela de Vendimia Chacaymanta 50 aniversario por su labor en la formación de técnicos y artistas para la fiesta nacional y su contribución en la promoción de la cultura mendocina. Bueno, nada, un merecido homenaje a 50 años de tanto trabajo. Sí, la verdad que para nosotros es algo que se yo, muy importante, todavía no podemos creer que estemos que hemos llegado a los 50 años, a través de, de, digamos, de la protección de la fiesta máxima de los mendocinos, porque en realidad la fiesta de la vendimia nace ahí, en, este, en esta época, en uno de los ensayos de la, del, del Fran Romero Day. Y que de repente suceden estas cosas, extendernos a, a varias provincias, eh, otros países, porque también está en Chile y en Uruguay la, la subsede de Chacaimanta, nos parece, la verdad es que. Algo de no creer todavía, porque todavía no, no caemos, no sabemos qué va a pasar. Y hoy día está el festejo máximo. Contame de eso. Hoy día vamos a estar en el Teatro Plaza de Godoy Cruz. A, part, a las 20 arranca el show. Es entrada libre y gratuita. Sí, muy bien eso. Todo el mundo va a poder ir a ver, estar. Hay mucha movida folclórica, porque también, aparte de Oscar, está acá Papá la Itay, que fue uno de los primeros, también argentinos, que en los primeros desfiles latinoamericanos en Nueva York, Jorge Cancelarich y su esposa de la provincia del Chaco que viene. Pero hay mucha... Cómo mueve y cómo aúna pueblos, ¿no? El arte sí. y el baile, me encanta. Axel, póngase en su lugar, que va a bailar. Bueno, estamos cerrando el móvil. sabes qué? No te pregunté. Facebook, Instagram, algo para seguirlo. Todo a través de Escuela Chacaimanta. Ahí nos van a poder encontrar en todas las redes todas sociales. Las redes. Escuela Chacaimanta Mendoza o solo de Escuela Chacaimanta. Escuela Chacaimanta, dice. Axel, ¿estuviste en el Precosquín? Así es. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 16 cuando mi padre ve a esta gente, me dice, ves, Julián, y vos quisiste tu vida. Así que espero que no lo esté viendo. ¿Te fue bien? Así es, por lo menos salimos finalistas del Procopim 20, de 2022. Y... Pasar a la final fue un orgullo para mí, Chacay manta ¿Qué haces? Zapateo. Zapateo. ¿Es lo que más te gusta? Me encanta. ¿Qué nos vas a regalar? ¿Tiene nombre o solo hay que verlo y disfrutarlo? Malambo nomás. ¡Malambo! Señores, cerramos este móvil, no me baile todavía. Chacay Manta cumple 50 años, los conocemos de hace mucho, nos conocen, los encontramos en todas las vendimias. Semillero de bailarines de vendimia. Escuela Chacay manta es las redes, Escuela Chacay manta en todas las redes. Y esta noche en el Teatro Plaza de Godoy Cruz. A las 20 horas, entrada libre y gratuita. Axel y su arte, y así se despide este móvil. Voy a poner el micrófono en el piso para que logren tomar el sonido. Adelante. Muy bien. Pero qué bien. Hizo sonar el cemento. ¿Cómo será de bueno? Bueno, no lo intente Qué este. no bien. Lo intento, no, este. no, él intenta todo igual. Pero mirá muy qué bien. bien. Muy bien.